Esto es Lens Blur, el único podcast de cine que sí regresaba con Bruce Willis sano y salvo del espacio. Get ready. Lights, camera, action, action. Esto es Lens Blur. O sea que si Lensler hubiera liderado esa misión al asteroide, Bruce Willis habría regresado vivo. Exacto, habría estado, seguiría con vida. Exactamente. Bueno. Sí, eso, a la que sí dejamos, sí. dejamos en el espacio es a Sandra Bullock. Ella sí la dejamos ahí. Sí, sí, sí no, no hubiera regresado. ¿Estás, no, estás muteado? Yo, yo no entiendo qué tienes sí. contra Sandra Bullock. Es la mejor no, actriz nada, del nada. universo. Sí, es muy buena, es muy buena. Oye, Está por buena cierto, acabo de, acabo de ver. Acabo de ver. La imperdonable, ¿cómo se llama? El de Netflix, una película nueva de ella, buenísima, ¿eh? Ah, no la, la he visto, pero escuché muy buenas cosas sí, de la, le... la peli, pero... que, que, que sí prometía su actuación bastante. Suena a novela, no sé. Por acá ya nos saludan en los comentarios de Facebook, saludan solo sí, yo a Mario. Se la recomiendo hace unas semanas. Hola, En no, los no, no. Facebook, saludan solo a Ay, por, ahí, hola, por ahí me, hola, por ahí me, hola, escuché, ¿sí? ¿Me escuchan. Sí, <risa> gracias, yo yo le recomiendo. ¿Es película o serie? <risa> es película. Es película. Película. película. De película. Yo ya saben qué estoy haciendo. Perdóname. Ya estás buscando la calificación. Ok, mientras Raúl busca la calificación. <risa> la calificación, la calificación <risa> una novela. Una, una novela de 8-2. Entonces puede ser. 8-2, ok. <risa> Oigan, eh. No. Qué loco, ¿se Ay. acuerdan que platicábamos aquí en el podcast hace algún tiempo sobre un proyecto que tiene Tom Cruise para grabar una película en el espacio? Así es. Que no es ficción, una... ¿eh? Uh -huh. Sí, una... no, y que es una producción que está en marcha y que se va a grabar en la Estación Internacional Espacial. Totalmente. Que se supone que Tom Cruise va a ir al espacio a grabarla. Correcto, correcto, correcto. Que se me hace algo, algo que suena muy a Tom Cruise. Totalmente. ¿verdad? Aunque, pues, me suena como a lo más impráctico del mundo, como para, para que harían ese gasto para grabar algo que se va a ver igual que si lo graban en un set. No, deja igual, tú eso. Okay. O sea, no, no lo van a... O sea, nada más va a ser como por la anécdota, ¿no? De decir, hoy lo grabamos en el espacio. Porque Exacto. realmente no lo van a recuperar. Un viaje al espacio es carísimo. Sí, por eso. O sea, es lo que te digo. Eh, a menos... Y a, y el presupuesto, yo creo que es Tom Cruise. Que aprovechen ah, no, el otro viaje sí. como para otra cosa y sea como de, ay, cuelen ahí a Tom Cruise en la cajuela. Sí, y ya. Que le den aventón, ¿no? <risa> que le den aventón. Oigan, ¿qué tal sí, que Tom Cruise se quiere en la luna y ya? Ahí va a acabar sus días. Pero lo que está lo que pues está es que salió... increíble, que Mario ¿Qué? creo que tiene un desfase ahí. ¿Los escuchas, Mario? Sí, yo también escuché su voz. Pues, sí, se los escucho yo. Quería decir nada más que, que se alíe con Elon Musk. Para ir al espacio. Que hagan, una, que hagan un estudio cinematográfico en alianza con SpaceX. Pues, pues, ¿Quién lo va a llevar? O sea, justo, ¿quién lo va a llevar? Porque, pues, sí, no, iba a ser con SpaceX, si no me equivoco. Pues, no, no sé, pero o, la, la o cosa aquí es que es que hay una compañía que a raíz de esta película ya se formó, que se llama Space Entertainment Enterprise, que es una compañía sí. británica, que ya planean construir un estudio de cine en el espacio. Ese es como el proyecto que tienen, que si bien suena interesante, suena así como, wow, qué raro, ¿qué será eso? Se me hace la idea más estúpida que he escuchado en mi vida. Sí, sí, sí. sí. Sobre todo porque si ni siquiera han podido poblar la luna, ¿por qué podrían tener un estudio de cine en la luna? O, o, sea, de, o sea, van a tener, van o a buena, a tener como que un, mo, un modulito en la Estación Internacional en donde ahí se sienten a grabar. O sea, no, no se me hace nada lógico, no se me hace que haya suficientes películas eh, del Exacto. espacio como para justificarlo. Eh, la inversión que eso tiene jamás la recuperarían, justo como dice Miguel. O sea que esta persona que fundó esta empresa eh, o es, es muy estúpida o, muy es, o es estúpidamente rico y de verdad quiere tirar el dinero. Bueno, sí, sí, bueno, sí. bueno, a ver. Eh, o sea, si lo haces de una en una, obviamente jamás recuperas la inversión. Pero, eh, si, no sé, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? decir, bueno... Eh, hago una Abro convocatoria, voy a hacer un viaje y puedo hacer 50 grabaciones en ese viaje. Entonces, pues, cinco, no sé, Sabritas se apunta a hacer un comercial en ese viaje porque comiendo la papa flotando, ¿no? O Coca-Cola se apunta a hacer un, un comercial. Entonces, o sea, en un solo viaje puede hacer muchos, muchas grabaciones, muchas producciones, y ya se podría volver rentable a largo plazo. No, tal vez, yo lo, ¿no? Es que yo lo veo no, muy no. difícil, de todas formas. O sea, imagínate, lo que cuesta, deja tú eh, un viaje al espacio, ¿no? Que como dices, o sea, son miles de millones de dólares. Pero lo que costaría construir algo, que, Exacto, que, o sea, que no dices. sea parte de la estación internacional o lo que tú quieras, o sea, sí, sí, se sí. me hace... Totalmente fuera de realidad. No creo que no creo que vaya a ver la luz ese proyecto, porque además estás 100% limitado. No creo que pueda, pueda ser un estudio muy grande en donde puedas adaptarlo. Ten, las personas que lleves o los talentos, pues tendrías que entrenarlos para ser astronautas o utilizar puros astronautas. Exacto. Eh, o sea. ¿Grabar o sea, no, en no tiene... un volcán es peligroso, Alex? Ahora imagínate, a miles de millones de kilómetros en el espacio, ¿no? No cualquiera. Y aparte, lo hace. y aparte, o sea, lo que dice Alex, porque no sé cómo lo va a hacer Tom Cruise, no sé si ya se está preparando, si ya se preparó, si se va a preparar, pero si vas a grabar 50 producciones, como, como es el, el, el hipotético caso que yo, yo pongo, pues son 50 talentos, o, o 20, o 10, o varios talentos que tienes que preparar, y no cualquiera se va a aventar, o sea, imagínate que le dices a Jennifer Lawrence, oye, vas a grabar este, ¿cómo se llama la película esta que tiene con Chris Pratt? No, no es Arrival, es este, Passengers. No, ya sé cuál. ¿Vas a grabar ya sé. Vas, vas a grabar una escena de Passengers, este, ahora en la nueva, en el nuevo set, en el espacio, haciendo una caminata lunar, pues Jennifer Lawrence les va a decir, váyanse a la chingada, yo no sé por qué voy a hacer eso, si lo puedo yo ya Exacto, yo estoy rica y no tengo por qué ir a arriesgarme. Y no, bien, es, solo, no es solo los actores, o sea, tienes que sí, sí, sí. Eh, pensar también en el crew, a quién vas a mandar a grabar esta, esta escena, o sea, no, no tiene para sí, mí no. lógica. la. Bueno, la... quién sabe, porque eh, justamente una de las prioridades de ir al espacio es reducir gente, ¿sabes? O sea, yo creo que si lo llegasen a construir, o por lo menos se me ocurre que yo lo que haría sería poner cámaras ya fijas, y poder, poder controlarlos a control remoto para no tener que llevar ni camarógrafos, ni luces, ni... O sea, ¿Entonces que ya... ya para qué? Es pues lo que decimos, ¿no? Pues es o que sea, el final, chiste de un set. O al sea, final estás muy ya, ya nada más, en lugar de, de, de que el director esté sentado en una silla diciendo, luz número 3, apunta acá, o así, pues lo haces desde una consola en la no, nave bueno. o en la tierra y ya. Pero estás no, sumamente pues... limitado técnicamente, o sea, lo, lo, sí. las imágenes que vas a lograr van a ser, yo creo, sumamente inferiores porque, pues, no hay gravedad. O sea, por todas las, to, todo lo que sucede en el espacio que, que no puedes controlar, o que puedes controlar de medias, es, o sea, sumamente inferior lo que vas a poder lograr que si lo haces en un estudio con un presupuesto normal. Sí, exacto. Bah, no sé, difiero. O sea, si puedes controlar un robot que camine sobre la superficie de Marte y recoja rocas, puedes controlar una <risa> cámara. Hay no, no, no, no, no, sí, aparte cámara. la tecnología va, va evolucionando cada día. O sea, esto no es para mañana, esto es a futuro. No, claro, pero puedes, o sea, puedes controlar una cámara, pero te, te pongo el ejemplo. O sea, piensa en el carrito que avanza en Marte. Es un carrito que avanza dos centímetros cada 36 horas y, o sea, a eso me refiero con limitaciones. Las imágenes que vas a lograr pues van a ser muy limitadas. O, va, o solo que hagas un documental y que las 50 producciones que hagan al mismo tiempo sean documentales, porque para hacer una película de acción o de ciencia ficción pues, no va por eso ¿no? Me, mejor Tom Cruise y con su cámara en mano y ya se va al espacio y ya si le pasa algo, ¿no? Pues a lo mejor va a ser un estudio operado por Tom Cruise completamente Andale, ¿no? va a ser sí. él solo haciendo tonterías <ríe> Sí, sí, sí. No sé, o sea, yo no lo veo tan imposible salvo por el tema económico. O sea, siento que sí, sé, es una inversión que no recuperarías jamás o por lo menos no en 300 años. Aunque también, pues la Estación Internacional Espacial está pensada para estar ahí flotando miles de años, ¿no? Entonces, pues realmente no es como que, o sea, podría ser una inversión que podrías hacer hoy para recuperarla dentro de mucho, mucho tiempo, con muchas, muchas, o sea, muy, muy a largo plazo. No lo veo tan descabellado pero no lo veo que vaya a ser mañana, ¿sabes? O sea, pues sí, a, lo, a lo mejor ya que los ya que los simios gobiernan el planeta, pues ellos serán los que se harán ricos pues sí. con los con las ganancias del estudio espacial. No, y no solo es el qué, sino el para qué. Si ya tenemos Exacto. gravity, si ya tenemos, o sea, ¿qué sería? O sea, entiendo que una cosa es que digas, ah, eso es eso es real, ¿no? A que digas algo que fue CGI en estudio, y lo que tú me digas. Pues es que, o sea, no por demeritar el CGI, ni mucho menos, porque es, a, a, hemos tenido producciones espectaculares, pero pues yo creo que nada como lo real, ¿no? O sea, si, yo, yo, yo, yo pensaría que se va a notar alguna diferencia sí. ya con, al, con, con una toma real. Seguro, pero, sería, pero estaría muy entorpecida, sí. o sea, por ejemplo pensamos ahorita, en Ahorita, pero tú no sabes mañana bueno sí en 500 tú no sabes años si ya tienen una chargos? cámara sí, pero... o sea, tú no sabes si tienen ya una cámara específica diseñada para eso que no han dado a conocer o algo Bueno, está no, sí bueno pero a ver, les tengo una ustedes han visto alguno de los viajes esto de de SpaceX o de ¿Cómo se llama Blue Line? ¿O cómo se llama el de besos? Eh, Blue Moon, ¿no? Algo así. Blue Moon, no, Blue Moon algo es de la Blue, ¿no? Sí, Blue Moon es otra. Pero algo de Blue, ¿no? Bueno, ¿han visto algunos de esos videos? Porque creo que el mes pasado, o... sí, ¿no? El mes pasado o hace un par de meses ya hicieron sus pruebas de, de vuelo y según esto ahí iban personas a bordo. ¿Vieron mucha diferencia de eso a alguna de las escenas, por ejemplo, de Gravity? Se ve mejor Gravity. Ese, ese sí, es mi punto. muchísima claro. diferencia de que se ve mejor Gravity hoy. Pero esas eran pruebas, o sea, insisto, no sabemos mañana qué... O sea, ahora sí que hace 10 años los ciclistas que se aventaban de, de montañas y, es, y todo eso iban con las handicaps en la mano y se veía súper mal y ahora traen GoPros en el casco súper limpias y con tomas super pros. Entonces, pues, pues para eso es Bueno, de no, no, veo, no veo fuera de la realidad que Tom Cruise ya haya invertido en un proyecto de inmortalidad. Entonces, a lo mejor por eso le está apostando a así recuperar su inversión en a lo mejor unos mil, dos mil años. Ah, bueno. bueno la, la verdad, este, como tú dijiste al principio, ¿no? o sea, Tom Cruise sea, toma riesgos. ¿no? O sea, me cae bien porque le gusta arriesgarse, ya lo hemos visto interpretando sus propios dobles, este, en las secuencias de acción y todo. Y hablando de esto de, la, de este proyecto de, en el espacio... Es muy ambicioso, ¿no? Digo, hay muchas limitantes, ¿no? En cuanto a quién puede estar de crew, cómo se puede resolver técnicamente. Eh, me cae bien, pero yo también coincido contigo, o sea, siento que es muy innecesario. Es como, no, es que yo no lo vi necesario, o sea, simplemente es como, a ver, te dicen, puedes ir a conocer la luna, y tú dirías, para qué?, si no hay árboles si no hay oxígeno, no no no si no, no, si no hay agua no, es otra cosa si no, el turismo si oscuro, es puro si está feo no, no. si hacemos estamos frío. hablando del entretenimiento Wey, no pero es que sí, una tiene cosa tiene muchos contras y muchos limitantes pero la experiencia de ir a conocer la puta luna no pues, por eso o sea gustaría? una cosa una cosa es que me digas puedes ir a conocer la luna yo te digo ah bueno ok. Qué? otra cosa es que me digas ¿para qué uh... si no hay árboles y si está feo no no no otra no, cosa es que me digas Útil, invierte tu dinero en crear una empresa que se vaya a dedicar a construir un estudio de cine en el espacio para hacer producciones en el espacio. O sea, porque la cantidad de producciones no creo que de repente ya todas las películas sean películas en el espacio para que todas se graben ahí. Imagínate, ¿Qué tal que es la próxima tendencia después de los, de los superhéroes? No, bueno, o sea, basta, 30 y pues basta. Apolo simplemente 3, basta con que Jeff no. Bezos anuncie un vuelo de prueba para que todo el mundo empiece a hablar del espacio. Basta con que. Eh, por eso. Que Musk anuncie una nueva nave y todos. Oh, el espacio Pero el ya espacio. tenemos Star, Trek, imagínate, Star Wars. Imagínate el día. Tío. No, pero eso es ciencia ficción que es diferente. O sea, no van a grabar Avatar 5 en el espacio. Quién sabe. O bueno, por Porque lo menos no sí. van a no existe Pandora en el espacio ni, por ahorita, ni ¿Cómo se llama el planeta? De Padme, que se me olvidó. O sea, es, es. ciencia ficción. Pero a lo que me refiero es eh, tarde o temprano hay, hay una tendencia a colonizar el espacio, ¿sabes? Sí, a sí. Llegar más Pero, lejos. Pero o sea, lo que voy es que planeta. el experimento y, de que Tom Cruise grabe escenas en el espacio está interesante. Pero el ya formar una empresa que a eso se quiera dedicar, es lo que me suena como totalmente fuera de lógica. O sea, pues todo lo que ha ganado el. Futuro. el... Es todo el futuro. lo que ha ganado. Lo mismo le dijeron al tipo que fundó la empresa de los collarcitos para cafés de Starbucks. No mames, ¿para qué? ¿Y, y ve. Sí, pero no a creo ver. que los collarcitos para café de Starbucks le hayan costado lo mismo que ha ganado Tres en millones. su totalidad el universo cinematográfico de Marvel en 25 películas. <risa> sí, exactamente. Bueno, ahorita decíamos. ¿Para qué lo que estamos haciendo? ¿Para qué si ya tenemos grandes producciones? ¿Y qué buen momento para hablar de esas grandes producciones que ya nos han llevado a un espacio, ya sea para entretenernos o para decir bájate de ahí, ¿no? Me o sea, encanta cómo ahí, te nosotros tenemos como la plática orgánica de no y es que esto y Raúl como que se regresa al guión como de decir no no no ah no fue pero guión. entonces qué buen momento para hablar de las producciones eso sí eso sí porque nunca es mal momento para hablar pues del espacio, ¿no? Como lo que tú dices, ciencia ficción, vale. No vamos a hablar es que, hoy de ciencia ficción. Es que, ¿sabes que este. yo, o sea, pasa, pasa algo muy parecido pero ahorita con este proyecto que quieren hacer, levantar de, de Tom Cruise y de este rollo. Con lo que, por ejemplo, pasó en los 60s, ¿no? Este, se habló mucho de las teorías de la conspiración, ¿no? De que Kubrick dirigió el alunizaje, ¿no? Este, en el 69. Y que a partir de y porque ya contaba con todo el equipo, ¿no? Con el que pudo hacer 2001 Odisea de, de, en el espacio, en el 68. Entonces, como que también fue un momento, ¿no? En el que estaba como muy sonado el tema del espacio, ahí como al final de los 60. Claro, ¿no? claro, se puso de sí. moda, literalmente, o sea, en sí. cuanto... Inició la carrera espacial entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética. Se puso tan de moda el querer colonizar la Luna que, que las producciones de cine se enfocaron en eso, obviamente, y fueron grandes hits, ¿no? Como Odisea en el Espacio, eh, ya yéndonos más a, a ciencia ficción como Star Trek, etcétera, etcétera. A lo mejor la próxima carrera espacial va a ser entre Paramount y Sony Pictures. Imagínate. No, no, no. ¿Qué, ¿Qué producciones, nos querías comentar Raúl, las películas ah, bueno. que, que se desarrollan en el espacio, no? Es más. Así es, hay unas películas, como les digo, que se toman muy en serio lo de ir al espacio, ¿a qué me refiero muy en serio, que son sacadas de la vida real. Les comenté yo hace poquito que recientemente en estas vacaciones de invierno estuve viendo, o bueno, por, terminé de ver por fin, porque nunca la he visto completa, la de Apolo 13. Uy, buenísima. Con Tom Cruise, así es entiendo de no dónde Tom con Tom, Bruce, con Tom cruz. Hanks. Eh, perdóname, Tom Cruise, es que ya estamos hablando de Tom Cruise. Tom Hanks, oh, bueno. eh, entiendo, útale, todas las referencias, ¿no? Me pasa lo mismo, ya vi todas las referencias. La inerte barra de, la de carbón de los Simpsons. Exactamente, o sea, todo, todo, todo. Al final uno dice, sí, bueno, que de alguna forma uno piensa, ¿cuál es la carrera máxima, no?, para un ser humano, pues entre ellas está, eh, además de ser actor, ya saben, no, no es cierto, eh, entre ser abogado, lo que tú me digas, entre las que están en el top top está ser astronauta, ¿no? Pero yo creo que esta es de las clases de películas que te dice, seguro, ¿no? <risa> Porque ves todo lo que tienen además que pasar, no solamente en la familia, ¿no? Que también se desarrolla un poco ahí, sino todo el entrenamiento, la toma de decisiones, o sea, realmente no, no, eh, bajo tu propia suerte. Yo ¿no? no sé si me gustaría ir al espacio, la verdad creo que me daría mucho miedo. <risa> sí, y mucha claustrofobia. ¿Eh? Y, y es una sí, cosa interesante, ¿no? Porque si, digo, ahorita hablando como a general, si uno se pone a pensar en las varias películas del espacio, pues es este paralelismo, ¿no? Como contar la historia, ¿no? De la familia, la parte humana, ¿no? De los protagonistas antes de irse, este, Interstellar, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Y la otra parte como lo desconocido, ¿no? La parte del abismo del espacio, ¿no? Así que también sí, es sí. como el tema que, que manejan para efectos de historia. Que, eh, eso es algo interesante porque las películas del espacio, no sé si coincidan conmigo, explotan mucho el tema humano en gran parte porque no tienen tanto que explotar del espacio. O sea, sí. ¿a qué me refiero? Van en una nave y, y si tú quieres hacer que la historia transcurra fuera de la nave, tienes que o aterrizar en un planeta o... Eh, que se pierdan a la deriva como lo hace Gravity. Sí, y demás. Una caminata espacial, ajá, y pero, que todo salga pero, mal, ¿no? pero realmente afuera no hay nada, es vacío, es oscuridad, puede haber unos asteroides tal vez, pero si no, realmente no hay nada, todo tiene que ser dentro de la nave, muy limitado, como decíamos al principio, y entonces estas películas explotan mucho el tema humano, ¿no? El tema, como dice Alex, me daría claustrofobia, me daría miedo, eh, el tema soledad, el tema silencio. Eh, que es. eso por ejemplo Gravity lo hace muy bien el tema del sonido Gravity lo hace espectacular sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí eh, es muy distinto to, todos, el, el tema recurrente en estas películas es el heroísmo, ¿no? siempre los Así astronautas es. son bien. héroes, pero es a lo que voy Alex, un heroísmo nunca son real, científicos ¿no? aburridos que fueron a, a, a ver las estrellas seis meses y regresaron no, pero es a lo que voy, o sea han, tampoco es tu superhéroe que detiene un cometa con un man, con una mano, ¿no? Es el héroe que es de la no, vida que Es un superhéroe que es un, que es un excavador de, de, de pozos petroleros que ah, bueno, no, manda al no espacio tiene y, y, y rompe no, un ya. asteroide con una bomba nuclear. Esa es, es, el, es la, la película perfecta del espacio. No, bueno. Ya díganle, díganle. A pesar de, sabes, está, creo que ¿Qué? Armageddon es el Rápidos y Furiosos de la del espacio No, por favor, por favor, sí Exacto, es de Michael oh, Bay, man. pero no exageres Exacto A mí me recuerda, a mí me recuerda más al Per Harbor del espacio, ¿sabes? También no, o sea, Esta película como muy de... Este, no sé cómo decirlo el, el, el tipo del montón, el tipo común que transgrede esa línea, traspasa esa línea de, de ser común, hacer algo súper heroico de la nada, ¿sabes? Sí, sí. no, y la, la, la, la simple premisa es eh, ridícula, ¿no? O sea, descubren un asteroide que se va a estrellar con la Tierra con solo 18 días antes. Y luego, eh, para destruirlo necesitan cavar, y pues la NASA no sabe hacerlo, y entonces contratan a una bola de, de tipos que jamás en la vida no han sabido nada de astronautas, los mandan a ellos al espacio y heroicamente logran destruir, el, el o más bien partir en dos el asteroide. O sea, la premisa es muy estúpida, pero la película como es épica, caray. O sea, es, que, no. es que al final de cuentas cualquier premisa, o sea, no sé, eh, si mientras no la vivas o mientras no sea algo... Es como 2012, ¿sabes? Este, o, o estas películas como de del fin del mundo. Pues la premisa es estúpida porque siempre se dan cuenta un día antes o, o de pronto empiezan a caer catástrofes del cielo y se dan cuenta. Sí. Pero son muy épicas justamente por eso, porque puedes ver un escenario que hipotéticamente nunca vamos a ver ni de cerca, ¿sabes? Sí, pero es que la, la, la película de Armageddon, eh, creo que la música de, que es de Colin Trevorrow, le ayuda muchísimo para, para que, a pesar de que suceden cosas muy al estilo Michael Bay, eh, todo el tiempo te mantiene eh, tenso. O sea, el todo score, el tiempo. Está refiriéndote al score, no al soundtrack de Aerosmith. Sí, Entonces, al, al score. No, al soundtrack también. Uf, buenísima la canción de Aerosmith. Pero, no, este, bueno. pero, ¿cómo se llama? O sea, además tienes a Billy Bob Thornton, a Bruce Willis, a Ben Affleck, a, a Owen Wilson. O sea, tienes a todo este elenco a Liv Tyler... Sí, eh, no te iba y, a decir. No empatizas de con salir. todos ellos, o sea, quieras que no. La película claro. realmente eh, te hace empatizar con ellos, te hace querer que, que lo logren, te hace estar al filo del asiento. Pero es por eso, justamente es porque son humanos y tú los estás viendo como esos humanos, comunes y corrientes, que trabajaban con un trabajo común y corriente. Eh, yendo a hacer algo heroico por la tierra, ¿sabes? Entonces tú empatizas con ellos porque dentro de la nave, dentro del trayecto, bueno, más bien, sí, dentro del trayecto hacia el asteroide, conocemos su humanidad. Entonces, cuando están a punto de hacer algo heroico y épico, son tan humanos como nosotros y por eso empatizas con ellos. Y es que también hay algo muy interesante. O sea, son como dos partes, ¿no? Armageddon es esta parte de poder jugar con la ficción que quiere contar la película, a partir de eso, ¿no? Demostrarle human, la humanidad de los personajes, este, y una ficción que sirve como para, pues para aprender al que ve la película, ¿no? O sea, al espectador, a partir de lo que va sintiendo los que tienen que, que salvar a la humanidad y todo eso. Esa es una parte, o sea, y por eso funciona bien esta película de Armageddon. Ah, pero, lo único sí, que, pero la única parte ah, con la que sí estoy peleadísimo es con que a ver descubrieron que faltan 18 días para que llegue el, el asteroide a la Tierra y van a buscar a Bruce Willis el día en, la, en el que están todos en su planta petrolera y él está despidiendo al personaje de Ben Affleck lo despide porque hubo un accidente y demás le cuentan todo la, la, lo que está sucediendo y entonces él dice que él necesita a su gente y entonces va a buscarlos a todos que ya están regados por el país de alguna forma. Y cuando llega con Ben Affleck, que lo acaba de despedir el día antes, él ya fundó su propia compañía petrolera, ya tiene ahí maquinaria y todo eso, es lo que se me hace más eh, ridículo de toda la película. Sí, sí, sí, es que es multimillonario. Pero bueno, Raúl, por tu expresión, yo entiendo que esta es de tus películas favoritas. No, no, no, es que, a ver, <ríe> por eso les digo, yo me fui más por eso a, a lo real. Hay un término que, si quieres explicarnos, Mario, se llama Scientific Accuracy, ¿no? Estas tipos de películas son para mí las mejores de este género del espacio, tal vez no tan ciencia ficción, o un poquito llegándole a eso. Esas son, para mí, de esas clase de películas. Sí, es que es, es lo que, a lo que iba un poquito en mi comentario último, ¿no? este Esta otra parte como de las películas que son como muy, del espacio que son muy limpias, en el sentido de respetar toda la convención este, realista, ¿no? De, Así es. De, de, de, de las leyes del espacio, las leyes de la, la realidad, este en inglés, pues, que se le conoce como Scientific Accuracy, ¿no? Este, que, Exacto. O que sea, yo la veo, yo ah. la percibo sobre todo en dos películas, ¿no? En, en Gravity, sí. o sea, este toda esta ficción que, que parte respetando todo eso, y la misma 2001, ¿no? Si bien al final tiene una escena muy psicodélica, este, respeta mucho también como esa parte. Sí, o sea. ¿Qué dice es, la ciencia lo sobre los mencioné... monolitos y los changos? <risa> es lo que yo mencioné hace rato, ¿no? Sí, cuando, ¿no? cuando Raúl decía de este. de. de qué. No me acuerdo qué película dijiste que te dije, no, pero es que eso ya es como ciencia ficción, eso es, es un tema eh, aparte, porque justamente hay películas que se van hacia lo fantasioso, como interesante. Sí, yo dije Star Trek, Star Wars, no, Star, Trek, Star Wars. Bueno, ahorita, ahorita te refuto. Van... No, no, no, sí, yo, yo sé lo que vas a decir de Interstellar y, y estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, este tema de, del mundo tercer acto y viajar en el tiempo y demás, a eso me refiero, ¿no? Pero eh, pero, no, de... pero se acomodó en científicos, o sea, Lonal no dijo, ay, sí pasa esto, así porque quiero... No, no, ¿no? es que es justo se lo que iba a decir físicos, Alex, no iba a refutar que, física que lo del agujero negro está estudiado y demás, yo lo sé, pero me refiero a estas películas que se van eh, a algo que jamás hemos vivido y jamás hemos podido comprobar, ¿no? como Armagedón, como Interstellar, Star Trek, incluso Solaris, no sé si la recuerdan también. Pero, pero lo que a las que se refiere Raúl y Mario, Gravity, Odisea, que, que te acercan un poco a la experiencia de realmente ir al espacio, no más o menos dices, ah, eso podría pasar si fuera al espacio, no, si podría quedar a la deriva, si podría chocar un asteroide, todo ese pedo. Pero no sé si estén de acuerdo en que se ven muy espectaculares, y perdón Mario, me vas a odiar, pero son las más aburridas. O sea, ¿Qué? sí, Gravity se ven es. muy espectaculares, Gravity sí. se ve espectacular, la música es espectacular, el sonido es espectacular, Odisea para su tiempo no se diga, pero son lentas. Dile Mario, son... dile está diciendo no, que no, está de hueva. La difíciles de, oh, de, de digerir. Sí, Hay es. momentos en los que sí está de hueva, y más si ya la viste. más la A va. ver, Alex, ¿Ale, yo, déjalo ¿Ale, yo? solo, se encuadro. <risa> <¿Ale>? <risa> ah, yo, yo, yo, por ejemplo, compartiéndoles un poquito mi experiencia con 2001, la primera vez que la vi. <risa> se, pone, se pone Alex <risa> en gran. No, no tenés... supe cómo controlar esto, disculpe. ¿No? Ah, bueno, bueno. A la primera vez que vi 2001, o sea, me pasó lo mismo, o sea, que dices tú, Miguel, o sea, yo no estar acostumbrado a ver como un tipo de película con un ritmo lento, como de una época diferente este me costó el trabajo poder llegar al final de la película, sin embargo o sea, tú llegas a la, a la secuencia esa psicodélica cuando eh, Júpiter, Júpiter y más allá del infinito, o sea, que te infiere como esta idea de pues que si hay vida más allá no entonces, este, ese, ese tema a mí como que me clavó mucho ¿saben? así como, y el mismo monolito ¿no? así este qué iba a pasar más allá de la... cuando el hombre se vuelva superhombre ¿no? Esa... ya que, o sea, yo por eso me clavé con 2001 y por eso la volví a ver como 20 veces más. ¿Como de... 2001 veces más? Sí, te Entonces, creo. No, no, es que es lo, es lo que digo, o sea, no es... No, nunca... nunca es mi intención decir que son malas, que son... Eh, uh -huh. ¡Ay! O Solo sea, no, que son no, de hueva, dijo. No, no <risa> es que son lentas, son difíciles de digerir, o sea... Pero no es, todas. Cuando tú que... la ves, es espectacular, sí. Pero es como, es como el resplandor. El resplandor es un peliculón, pero llega un punto en donde ya dices, ah, esta escena me es está que... dando hueva. Es que no ah. todo es rápido y furioso, Free Guy. Por eso le <risa> <"I'm free> digo <guy." risa> Free Guy. Oye, Free Guy es un peliculón. A ver, espérame, ah, pero eh, yo creo que en 2001... hicimos el programa de las mejores películas de 2021 y Free Guy tenía que haber estado ahí? Ah, <risa> bueno, 100 2000, 2001, eh, yo sí la siento más... Ciencia ficción por toda esta parte de, de la inteligencia artificial que se vuelve en contra de ellos y, y demás. Eh, pero, por ejemplo, tú mencionabas también Gravity. Yo creo que ese tipo de película, que también tiene su parte de ciencia ficción al final, porque el hecho de que se salve se me hace muy ridículo. Pero, este, eh, o sea, la película en sí a mí no se me hace aburrida, o sea, porque sí es, o sea, sí lleva un ritmo lento y a lo mejor a veces como silencioso. Pero el estrés que tiene ella de estar atrapada de eso, eso es lo que te mantiene como que todo el tiempo atento y entretenido. O sea, yo en ningún momento siento así como, ay, ya me aburrí, ¿qué va a pasar? Porque, Pero no a eh, todos. Sí, no, no yo todos. sí me o dormí. Sea, yo, yo me. Por, por ejemplo, Raúl, y yo me acuerdo... Pero a Raúl de Sandra Bulo, que eso es otro tema. En su momento yo la fui a ver con alguna pareja, no me, no me acuerdo con quién, pero me acuerdo que yo salí Uy. como de ¡No mames, qué buena película! Es tú, ¡Qué estrés! qué Y mi, la persona que iba conmigo salió como de ah, estuvo de hueva! ¡Duró un chingo! Y yo, ¡verga! <risa> bueno, bueno ahí, sí, adiós. o sea, no. Definitivamente hay gustos para todo. Pero lo que yo iba a decir, por ejemplo, sobre Interstellar, es que creo que es un buen ejemplo de cuando se hace una fusión entre lo, lo que decías como medio fantasioso, ciencia ficción, y la, lo, lo de Scientific Accuracy. Porque eh, Interstellar al final te muestra cosas que nunca hemos visto. La humanidad nunca realmente ha viajado a otros mundos que posiblemente sean eh, compatibles con nuestra vida. Nunca hemos este, nunca nos hemos acercado a un hoyo negro y viajado a través de él, ni nada por el estilo. Pero todos los conceptos están basados en, en, en ciencia y en lo que se sabe o lo que se cree, ¿no? Sobre, sobre estos elementos. Entonces, es como una muy buena fusión entre las dos partes y para mí es de las mejores que hay. De, no, de inclusive, eh, no me acuerdo si fue Nolan o quien lo dijo en una entrevista que casi casi Nolan redescubrió o, o reinvestigó gran, gran parte de lo que se sabe de los agujeros negros, porque mandó contratar a muchos científicos y reestudiarlos y resimularlos para poder hacer un render lo más fiel posible a cómo se vería un agujero negro. Sí, esto, muy Cierto. bueno. Y, y además ser... me acuerdo que, perdón, ah, me ah. acuerdo que en el momento en que salió fue un poco criticada porque que quería ser mucho como Odisea Espacial. Y porque, y porque Ay, no lo, lo había aray. dicho mucho, que, que él se inspiró mucho en esa película, que es de sus películas favoritas, y hubo muchas críticas al respecto, y no le fue, o sea, no es que le haya ido mal, o sea, pero no le fue tan bien como a lo mejor algunos esperaban, y hubo como críticas de que no, es que esta película es medio cursi, y el tema del amor, y no sé qué. Y con el paso de los años siento que se ha vuelto más, este, como más arraigada en, lo, en, la, en la gente, con lo que la, la gente la aprecia más hoy que en el 2014 cuando salió. No, bueno... bueno. Yo, yo, ay, perdón, está, yo, yo la vi hace como que tendrá ya casi los dos años, la volví a ver, Este, eh, cuando la vi en el cine, o sea, me gustó, pero no me encantó tanto, pero ahora que la volví a ver hace, sí, como dos años más o menos, siento que sí me gustó mucho más que la vez que la vi en el cine, y a lo que iba con esto en relación a 2001... El este, mismo Loran lo dijo, ¿no? O sea, una especie de tributo a, a, a, la, a la película de Kubrick, en el sentido, sobre todo, de esa secuencia, ¿no? De la, él toma como referente un agujero negro, ¿no? En, en su película, pero el hecho, como, de llegar más allá, ¿no? La posibilidad de, de pasar a la dimensión del pasado, y así que. Que en 2001, este, si recuerdan ustedes la escena de los cuadros, al final en esa habitación, este, toda sí. barra, desde, habitación en la, cuántica. En la, en la novela se supone que eso es como una, son una especie de hologramas en realidad. Entonces lo no, que mira. intenta Nolan aquí en, en Interstellar es como transmitir esa especie de hologramas, ¿no? ¿De que lo sea, que sí quería, como... ¿no? Claro, claro. Ah, exacto. Sí. No, ese sí es tributo, se, se siente sí. porque. No se ve algo robado que dijeras tú, oye. Sí, no, o sea, es antes. como Tardis. Tar, eh, tardis es un tributo a, sí, a control, o cómo se llama el, el ojo rojo, este Hal. Hal sí. Bueno, Hal en la película. Piers Birdman en los Simpsons. <risa> oh, <bueno. risa> es verdad, es Pierce Birdman. Eh, a ver, yo también quiero poner una, una que me gustó mucho, no sé si ustedes vieron Adastra. Ah, el, espérame, espérame, antes de, oh, antes. Antes de eso, ¿Sí? nada más yo quería decir del comentario que dijo Alex de Interstellar, que también yo siento que la película sufrió un poco del síndrome que yo llamo síndrome de Nolan, que es que sus ah, películas... Caro, a ver, a pesar, clásica, es, Alex. a pesar de que es Nolan y a pesar de que, <risas> que sabemos lo que significa el nombre de Christopher Nolan, no son películas muy comerciales. Yo me acuerdo que me, me, me criticaron ustedes cuando salió Tenet y les dije, nadie espera Tenet, nadie sabe qué es Tenet. Güey, Tenet salió en el peor momento de la pandemia. Pero lo sí, mismo sí, sí. le pasó a Interstellar, o sea, a día de hoy, a día de hoy. ¿Cómo? ¿Cuál pandemia Inter hubo en Interstellar? No, o sea, lo mismo le pasó de que ah. muy poca gente sabía o... Ah. Iba, iba al cine, veía la carteleta y decía, ¡Oh, Interstellar! Ay, hola, yo, creo que, a ver. yo creo que si Espelle, le preguntas a, a, los mismo, a la misma gente que tú siempre dices, si tú le preguntas a no sé quién, si le preguntas a esa misma gente, todos te van a decir que sí saben cuál es Interstellar. Pues sí, porque que? si le preguntas a la gente que es, que es, la, que la, que es la misma que te ha dicho que sí, pues obviamente va a decir que sí otra vez. Pero a día de hoy, o sea, Interstellar, ustedes lo saben, es mi película favorita o una de mis películas favoritas todo y el mundo sabe que es Interstellar. Siempre, no, no, todo perdóname, pero no. Todo el mundo sabe no, que es Interstellar, aunque no la hayan visto, no. todo el mundo la ubica. Perdóname, pero no. Y es lo que te digo, que no pasaba al principio cuando salió, pero ahorita, años después, sí. Perdóname, pero no. Te, de, de verdad que no. O sea, yo yo siempre que hablo con o que conozco una persona nueva y llevo a hablar de cine con esa persona, eh, obviamente sale el tema de mi película favorita es Interstellar, y más de, de cada cinco... Mínimo dos o tres, me dicen, o no sé qué es eso, o no le he visto. Ay, no sé por qué siempre Tus que conozco a esas personas, esas personas están así de, ¿por qué esta persona nueva que no conozco me está hablando de esta película? <risas> de... Sí, <risa> pues, sí, por eso o sea, te dicen ¿con cuántas personas nuevas llegas y platicas de tu película favorita? O sea, qué pendejo, güey. <risa> Pues güey, o sea, cada trafus? que conoces a alguien, o sea... Te relacionas con alguien y platicas con esa persona sobre tus gustos, pues termina saliendo, güey, me gusta el cine porque tengo un podcast pues a mejor de cine. Siempre te... Porque estoy en un podcast de cine y mi mamá era <ríe> al cine. O, o sea, así de sencillo, mamá. Pues no sé, siempre, si, entonces siempre conoce a todas tus personas en la misma fiesta donde nadie, donde no conocen, no <ríe> O sea, simple y sencillamente, si, no si estás llegando. en un podcast de cine, uno de tus temas de conversación es cine, güey. Yo pienso, yo pienso que mucha gente. No supo de, de Interstellar en su momento, pero ya la ha ido conociendo a lo largo de los años. Pero mucha gente todavía no la ha visto. Y Christopher Nolan, si algo tiene, es que es un director comercial. Una cosa sí. es que no haya sido el éxito que fue Batman, obviamente. Eso pues que de yo Batman. Nolan no es comercial. Nolan no es comercial. ¿Cómo no? Nolan, ah, o sea. Cada el, película vende. de Nolan hace más de mil millones de dólares, eso no es Porque comercial. son buenísimas, pero eso, pero cuando una película. Por, bueno, sale por eso, por mérito propio, se vuelven comerciales. Uh, sí, no. Hay no, muchas buenísimas vuelven, digo, que no es comercial y no ganan nada, ¿eh? Eso sí, no, también. O sea, sí, claro, pero, pero es comercial. Es que, no, o sea, o sea pregunto, para Warner Brons, poner cosa, Christopher Nolan en el póster de su película ya es el mayor Exacto, pregúntale Pregunta, si no es Una cosa es, que tú vayas a cartelera y digas, o sea, como persona común y corriente, no nosotros que sabemos quiénes no hablan, como persona común y corriente que vas, que va Ay. al cine solamente a comer palomitas y a ver películas de Badir Derbez. Esa persona va <ríe> y ve, ve la cartelera. Y ve la película de Vadir Derbez, ve una película animada de DreamWorks, ve una película animada de Disney, ve una película de Marvel y ve una película de Nolan y la de Nolan es la que menos pela. No es tan comercial. Hay, o sea, a nivel comercial, lo que es Marvel, lo que es Disney, lo que es DreamWorks, lo que es eh, Spielberg, lo que es, no sé, títulos muy sonados, secuelas, no es tan comercial. yo creo Hola. Yo creo que es, o sea, ni siquiera es que sus películas sean tan comerciales. Su nombre es muy comercial. O sea, tú pon, eh, por ejemplo, la que se acaba de estrenar de Spielberg, que es lo que vas a poner de ejemplo, la de eh, West Side Story. Pon el póster de West Side Story junto al póster de la película que tú quieras y ponle ahí del director de la trilogía de Dark Knight y esa película es la que va a vender más. Y eso, o sea, eso es lo que le ha dado el poder que tiene. O sea, ni David Lynch, ni, ni siquiera el mismo Spielberg, yo creo, pueden hacer las demandas que hace Christopher Nolan, de que sí, le aparten sí. el fin de semana específico que él quiere, porque sabe que le van a dar lo que él quiera, porque es un director sumamente Es comercial. el Mourinho. De, de yo no yo no concuerdo <risa> en que sea tan comercial, o, aparte de que Spielberg también podría hacer cualquier cosa. O sea, ¿no? yo creo que no pero un caso parecido a lo que le pasó a Kubrick, por ejemplo, en su, en su época, que se hizo, se hizo su lugar gracias a su nombre, no la calidad que otorga con sus películas, pero supo como mantenerse afuera, ¿no? Como del estándar, este, de, pues sí, de, de, de este tipo de películas de las franquicias, ¿no? Este, Exacto, como... o sea, Ajá. yo no estoy cuestionando el nombre de Nolan, Nolan tiene su nombre y es un dios como cineasta, eso yo no lo estoy cuestionando, me mama Nolan, y para mí es uno de los mejores directores, quizá, de la historia, tal vez. Yo no estoy cuestionando el nombre que tiene Nolan. O sea, Nolan puede llegar a la industria y decir, tráiganme a Tom Cruise con piel rosa y, y se lo trae. Sí, pero eso no lo puede hacer porque sus películas sean muy buenas. Lo puede hacer porque sus películas generan millones de millones, millones y de millones. millones. Pero, pero es pero... consecuencia de la calidad. O sea, eso, claro, o sea, no, importa. O sea claro. no importa si es bueno o es malo. Mm -hmm. El chiste aquí es que lo que mueve eh, el poder en Hollywood y en los estudios obviamente es el dinero. Y el hecho de que pero, sus películas ver, generen ver, tanto dinero... Tú me acabas de decir, Tenet salió en plena pandemia y por eso no generó lo que, lo que tendría que haber generado. Spider-Man No Way Home salió en plena pandemia y generó el triple de lo que esperaban que generara. Spider-Man o sea, no, no Way Home salió comercial. en un momento de la pandemia en que ya hay una cierta normalidad mucho más clara que en julio de 2020. Eh. Sí, ya había salido Pero aún Nada así, con, no, no. o sea, no me puedes decir que Christopher Nolan ni cualquiera de sus películas están tan comercial como una franquicia de Marvel o como una franquicia de Disney. Porque no lo es. No, yo, o sea, yo no, dije eso, yo dije que es muy comercial. Pero genera digo, miles de millones. y si no millones. le dolió o sea, perderlo. Claro que le dolió genera, a Warner No pero le dolió, le valió madres, por eso lo perdió. No, ay, ¿cómo crees? No, bueno. No, Al final de cuentas, o sea, genera miles de millones, pero como dice Mario, es por la calidad, no. Porque, por eso pero por lo que sea, sea los genera entre, gran y por eso es comercial lo, definitivamente dijeron oh, bueno no importa porque estamos hablando es un programa de Nolan yo le estaba hablando de Adastra. a ver ¿a quién ah, no sí? le gusta qué película tan horrible qué horror ¿Por ¿Qué, qué es, es eso es la, esa película esa película Miguel es justamente lo que me pasó a mí lo que le pasó a tu amiga en Gravity <risa> es la inicio, película más aburrida de la historia del cine pero ves a Tom Cruise. No pasa nada hablando? en toda la película. Es Brad Pitt hablando Cruz? con un espíritu. Otra toda vez la... Tom Cruise. Brad Pitt. Exacto. Pasa Brad Pitt. No ¿Y tú qué tú que sea Brad Pitt? La película es aburridísima, larguísima. No pasa, no se trata de nada. Es horrible. No la he visto, la verdad. No puedo opinar. No la ves. Y vean la en no <risa> la ves. ¿Por qué por qué, sí, por qué a ti sí te gustó Raúl? A mí sí me gustó la historia. ¿Por qué? La historia está pues involucra viajes, ya saben Acá temporales ah, pues Cuántos argumentos me acabas de dar Qué bárbaro A mí me gusta mucho esa pelota Y además les digo, lo estoy comparando con eso que hicimos Entre esa realidad con esa pizquita de ficción Que le da esa clase de, de personalidad Esa es pura ficción, esa película es pura ficción Bueno, pero tiene esa, pura... esa pizquita, ¿no? No, pero dinos, esa, dinos, esa es pura Es una pizquita de ficción Y igual una te gustó Solaris de aburrimiento ¿Eh? No, no, no Solaris tampoco te gustó no, Igual otra Sí, o sea, son, son este, como anécdotas, o este tipo de películas de, de Adastra o Solaris, este que, que sí se pueden tornar aburridas porque pues no se salen, o sea, como que no se tomaron, se tomaron el riesgo como de salirse de esa línea argumental clásica, ¿no? Del astronauta que está solo, se queda solo, este, y va en el, en el adentro de la nave y se suscita una historia ahí medio humana y, pero nada más, ¿no? O sea, como que no pasa de ahí. Humana, pero fumada, es lo que sí. no me gusta. Sí. Es que ahí entra otro género de cine del espacio. Que, o sea, a no ver. es ni ciencia ficción. es cual, tan... cual, cuando ya les dio la... ¿Cómo se llama? ¿La esquizofrenia espacial? o ¿Cómo se llama ese trastorno? Ah, no, no. No, no, no. Me refiero a que, o sea, no es tan... Tan fantasía como Star Wars o Star Trek. Ni tan realista como Gravity Odyssey. Sino es una más, ¿sabes? Una mezcla. Como, ahí. como Passengers, como esta que dice Raúl, aunque yo no la he visto. Como Arrival, como este... O sea, hay un The Martian de, de Matt Damon, uh -huh. todas estas que no por eso son malas, pero son como la típica película del espacio, del tipo que está varado y descubre y se reinventa. Y, oh, sí, y... es una... A ver, bueno, por ejemplo, en The Martian, en The Martian yo tengo entendido que lo que esto que cultiva patatas, eso se está llevando a cabo en no sé qué universidad para subsistir en el espacio. O sea, si quieren plantar no, bueno, pero patatas. Pero The Martian es, es muy buena. Es, es salvando al soldado Ryan, pero en el espacio, Alex. Pues ya, ¿O ¿Te, te que, acuerdas lo que te, que te digo, dije no, que, se me, que se me hizo aburrido la del soldado Ryan? No, no por eso son malas, ¿Eh? pero... Uy, no, ya. <risa> son el mismo tema de siempre para mí. ¿sabes? Sí, es, está, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y además, yo creo que las películas del espacio, las mejores, son las que justo las que decías Raúl al principio, las que están las basadas que se ven con en, drogas. En, en, no, no ah, las que están basadas perder. en hechos reales, Apolo 13, <risa> <risa> la del primer la del primer hombre en la luna que salió hace poquito. Esa no eh, la, vi. De la eh, No, Bien. es buenísima y no, sí. no me acuerdo cómo se llama una de, de tres este de tres chavas afroamericanas que, que se meten a trabajar en la NASA Talentos buenísima. Ocultos, talentos ocultos. Sea, ese tipo de películas peliculón. del espacio que son basadas en hechos reales okay. son las que a mí más me gustan. Esa, está en Esa Prime, película de, de talentos, talentos ocultos. ocultos no sé si podría considerarse del espacio porque nunca, nunca va al espacio, ¿verdad? Bueno, pero es de la NASA. Y, es pero, de la NASA y así. Sí. Es un película. Es, ¿eh? es, ¿no ¿no es que es otra basada en hechos reales, así como Apolo 13 ¿No? Que normalmente, sí, armario, normalmente las películas armario. basadas en hechos reales. Por el hecho de estar basadas en hechos reales, son más épicas, son como más... No sé, te emocionan más. Bueno, por lo menos a mí eso me pasa a veces. Sí, Apolo ¿Sí Trete, por ejemplo, es, es el típico caso, ¿no? Esa película que juega con esta, este hecho de que esté basada en una historia real y, y funciona muy bien, ¿no? O sea, este, una película emotiva, este... Que te lleva, ¿no? Como espectadora ah, o sea, a lo alto, ¿no? como eh, de ¿Cómo se llama la de Tommy Lee Jones? Que también va en el espacio, creo que sale Crinity Space Cowboys. Space es que Cowboys, sí, también. Muy buena, muy buena. Apolo 3 es la de Tom Hanks, ¿no? Sí, sí. esa es de Tom Hanks. Ah, sí. Bueno, si sí, le preguntas la, a Raúl de, de Tom Cruise, pero, pero en realidad no. <risa> es que sí, ya me estoy preparando para decir que todo el espacio es de Tom Cruise. O sea, hay sí. una película. A conquistar también, el espacio. Sí, sí. Hay una película también del espacio que vi hace como unos tres, cuatro años, tres años más o menos en el cine. El High Life, una que sale Robert Pattinson. Este, la verdad, una película muy oscura, ¿no? O sea, la anécdota que tiene así que que están este. En, en, igual este en el espacio este la parte como del cultivo, ¿no? Este típico esto, pero es una historia muy oscura en el sentido de las relaciones humanas, ¿no? que se suscitan debido a la soledad por momentos que tienen los personajes, este por momentos hasta sexual el tono, el tono que ah, de caray. la relación que hay entre ellos, este está interesante en el sentido o, este, oscuro que tiene de, de la trama la película. Okay. No, la verdad, es no, no me acuerdo si la había escuchado. Yo sí la había escuchado. Es del estudio A24, ¿no? Sí. Es de, de ellos. Sí, esa uh -huh. es en mi lista. Con y también ta, también en, en estas películas de espacio entra otro género que es el thriller del espacio. Y esas a mí me encantan. Sí, estas, estas películas donde... Eh, los va a atacar un marciano o, Sí, hay una de Ryan Reynolds muy buena, muy buena hay, hay sombras en la luna O cosas así, o sea, por ejemplo Arrival Arrival es el ese thriller eh, si ¿sí es, ¿sí es Arrival? No, Life mm. Life, ¿no? La, la que parece como un Venom Ah, sí, por eso digo, la de Ryan Reynolds, ¿no? Sí, si se llama Life Life es un thriller del espacio Buenísimo, a mí me sí. gustó mucho Esa película pues Solaris era un poco, un poco así, ¿no? Es, es como un zombie al final que los está atacando. Mm. Ah, chinga. Recuérdamelo, Raúl. Bueno, mm. es uno de los mismos astronautas, pero que se Exacto, quemó y se convierte sí como se en quemó. zombie y él los quiere matar. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Y, sí tiene y, y a pesar de todo, a pesar de que es remake, está bien hecho, o sea es la película original es pesadísima porque... Es de, ah, sí, la primera sí, para que de, veas de, de, Del buen Tarkovsky, su película más pesada, yo creo, de todas de las filmografías. Esa sí, Alex, para que veas. Ahí sí, sí Alex. o sea, sí. ah, sí, sí, <ríe> si crees que 2001 es lenta este, Solaris de Tarkovsky. Agárrate. No, pues, va, va directito a mi lista. Ya saben cuál. No, pero, sí, ¿Sabes ese remake, esta versión que sale de George Clooney, Siento que está bien resuelta, o sea, siento que sí vale la pena. A mí no me encantó, pero vaya, uh -huh. no, no, tampoco me chocó tanto como arrastro. <risa> <risa> Oigan, eh, de las películas que están situadas en el espacio, que no son ciencia ficción como Star Wars, como Alien y demás, ¿cuál es su favorita? No, pues Interstellar, lo acabo de decir. Ajá. Mi película favorita, Ever. No, a, mí, a mí nadie me quita de dos Sí, no, creo que Mario. Obviamente. <risa> sí, Mario, eh, <risa> Apolo 13 es <risa> sin duda su favorita. Eh, no. <risa> Moonfall. No, la favorita de Mario es Moonfall, la que, la que se viene esta de desastres no, pero... naturales. Eh, Esa tengo ganas con... de verla, ¿eh? Tiene pinta de ser un Armagedón. Ay, totalmente. no, bueno. bueno Moonfall, tiene, Moonfall tiene pinta de ser un Te se veo es como geotormenta, no manches. También, como Geotormenta. Geotormenta eso, no ¿verdad? está mala, ¿eh? Geotormenta Oh, por Dios, no está ya. Mal. Ahora sí. ¿La viste o no? ¿La viste o ya estás No, no es necesario. Solo con el póster ya o te o lo, lo está. Todo. O sea, ya te vas, te enojas y ni la has visto, ¿ves? <ríe> y sí, fíjate, fíjate que, que yo ahí, mismo, yo ahí... Ay, eso, eso hasta no, no quema, ah, se nada. siente bien. Estoy del lado de Alex. <ríe> es <ríe> es, es una no película que cuando... Cuando yo cuando salió yo escuché muy malas críticas de esa película, no, que es tormenta, que es una basura, que los efectos, que la historia. Y cuando yo la vi dije, güey, no está tan mala, o sea, realmente digo, es una buena película de desastres. Una más de desastres, pero no es una mala película de desastres. Pero Raúl no no, no, no. menos películas de desastres, más de Nolan. No, no, no. Bueno, ¿cuál es tu favorita? A ver, Miguel, no, interstellar, interstellar, Mario, Marcianos al ataque. Raúl, ¿cuál otra? <risa> Raúl, Raúl es monstruos con no, no, no. aliens. Exacto, monstruos contra aliens. Ah, monstruos contra aliens, favorita. ok. O Jimmy A Neutron mí la verdad la es, es que pues, Jimmy Neutron. Interstellar es de mis películas favoritas porque, y además Christopher no es de mis directores favoritos pero mi película favorita del espacio y de mis películas favoritas siempre y siempre será Magueyón. Siempre será lo siento, pero es, es buenísima, <risa> no, no lo puedo describir. No, no, no, muy mal. No, la verdad sí está muy buena. Si la tomas así ya peleé. de Palomera, sí. La verdad, de las mejores. No, de no, no, de que Palomera sí. es la película más épica que te hace, que te llega al corazón. Buenísima. Buenísima. <risa> <risa> y, eh, Transformers, ¿no? <risa> Dark Sidol. <Souls. risa> ya ni permití que dijeran nada más sobre mi Armageddon. Mejor vamos con las noticias. Sí, eh, muy mal censura. No, Ra Raúl ya iba a pasar a Transformers y yo ya ¿eh? yo iba a pasar a Endgame. Ah, qué bueno que en entonces parecido? ya pasamos a las noticias. Hablando de Tom Cruise, oigan, otra vez, otra vez ya se retrasaron las las siete y la 8 de Misión Imposible. Tom Cruise va a tener 70 años cuando salgan. <risa> Pero ya los grabaron, ¿no? Las siete, está tengo la entendido siete. que sí, la 8 la no estoy seguro si ya empezaron el rodaje. Eh, pero ya pasaron, eh, estaba la 7 para este año, ahora ya pasó para julio de 2023 y la 8 para 2024. Ya la siento como Avatar eh, sí. y sus secuelas. Si no estoy equivocado, creo que este año ya llega al sexto piso nuestro buen Tom Cruise. Así ya es. Años. Nah, pero Así no es. parece, es vampiro, acuérdate. O sea, él se quedó <risa> en 20 y ya. Sí, o sea, no, creo no, en sus 20, se ve más joven sí, que sí, yo. Es. Hey, bueno, pero no, ya, ya, este, hablando así como muy o sea sé que les gusta mucho la, la, la franquicia de misión imposible Le, o sea, es... le bueno, gusta Alex no sé que también ustedes, ¿no Miguel ya, no te gusta no te gusta no misión eso, Miguel, eh? o sea he visto dos y ya <risa> pues ya despídense Miguel ya no, ya no nos va a comer, ya. es como es como es como James Bond pirata pirata. Es mejor James Bond, años. pero ay, no manches, bueno, está bien, ¿qué ibas a decir, Mario? No, si es que yo, yo también no he visto todas, este, ¿no sienten ustedes que ya está quemada, muy, muy quemada la franquicia? De no. Pues yo se los dije decido? la semana pasada, yo se los dije la semana pasada, a mí me gustaba no, más no. cuando era un director por película y ahora que ha sido el mismo desde, desde la 4, sí siento que ya se sienten muy iguales las... No, eh, Alex, las... pero la última, me encantó, o sea, yo creí que iba a seguir con lo mismo, de hecho se me hace más aburrida la, la, las cuatro, un poquito las cinco, pero esta pero última así, siento, dije, Pero wow. vuelve a ser el mismo equipo, y así antes cambiaba esa sí. película con película, y eso me gustaba. A mí también me gustó mucho la seis, y la cinco, y la cuatro, sí, pero muy siento que la fórmula ya es muy parecida entre una y otra, a diferencia de lo que ocurrió con las primeras tres o cuatro. ¿Sigue siendo Christopher McQuarrie el director? Es correcto. Es que ya quiere hacer su universo como tal. Se está preparando para hasta la 12. Pues ya es que van a, van a hacer ya. crossover con Rápido y Furioso. Eso, eso es lo que van. O sea, Tom Cruise va a ir al ah, espacio bueno. para hacer crossover con Rápidos y Furiosos. Eh, Ahí allá se los va a encontrar, sí. Pues Misión siente, Imposible, no, Rápido no. y Furioso. Eso es lo es que más sigue. factible que los esté persiguiendo el MI6, pero tal cual el de James Bond, que Rápidos y Furiosos. ¿no, Imagínate. Yo creo que Daniel que Tom Cruise quiere ser entonces, la película ¿no? del año, ya sea Top Gun o Misión sí. Imposible, y entonces él de plano se va a esperar hasta que ya no haya un solo caso de COVID-19 en el mundo Oye, es verdad, Rápidos y Furiosos ya fueron al espacio ya cuenta, es verdad Ah, tienes razón, no las mencionamos <risa> Sí, no las mencionamos <risa> Yo aún Oye, le tengo vi... mucha fe a, a Topcon Maverick, yo aún le tengo mucha fe La semana el pasada de decías que ya, ya te valía madres Pero le sigo teniendo fe, o sea ya no es como que tenga el hype porque ya se tardó un chingo pero le tengo fe bueno, bueno. Yo, nunca había, yo nunca había oído a alguien que dijera No, ya me vale madre Jesús Bueno, pero le sigo teniendo fe <risa> Creo que muchos hacen eso Y solo le tienen fe los domingos, Alex Ah, ok, tienes razón Ah, ok, entonces sí tiene algo de lógica el comentario de Miguel. Exactamente oye, oh, No, no, te mamaste Ya vieron el tráiler de Pinocho La, la película anima, eh, sí, de Stop Motion De Guillermo del Toro Así no. es, no, qué chulada. ¿Está chido? Sí, ve muy padre, la verdad. Se Así ve es, bien, la tendremos se ve diciembre. bien. No suena como la película que a mí se me tocaría ir a ver, la verdad, pero... Alex, está bien. muy oscura. Es que Pinocho nunca ha sido una historia que me encante, de por sí. Por dos. Siento, siento no. que ha habido muchas, además, versiones, y, y siempre que veo una es otra, otra vez lo mismo, no me encanta. Y luego... Mire, yo solo recuerdo las Disney, de Stop... punto. Ah, y el de sí. De... Sí, sí, sí, ya. Y luego las películas de stop motion me cuestan a veces trabajo. Entonces, siendo una historia que no me gusta, y con además una técnica que a mí me cuesta trabajo ver, pues como que siento que no va a estar tan buena. Pero no, no, se me antoja no. más la de Gepetto con Tom Hanks. No, no, no, también eso. A ver, dile, Mario, del stop no, motion. O sea, ah, de yo, hecho, acabas no... de ver algo, no? Sí, o sea, la verdad es que sí se ve muy bien este, esta nueva película del todo. Este ya está muy anunciada ¿no? desde hace como más de un año. O sea, ¿no? Sí, sí, sí. Este... La tendremos en diciembre en Netflix. Y... Pues Igual que mí, Bad Bunny. A, mí, a mí me gusta mucho el stop motion, entonces este es un agregado por lo menos para, para, para mí, este, para poder disfrutar mucho esta película, porque la verdad este creo que se viene bastante bien. Así es. Mario y Alex llevándose la contraria desde 1988. Desde tiempo sin <risa> En hay, en tres años No años, no ventané Hubo un rumor esta semana Que me dio mucha risa No me, que me digas que ese es Pepe re Grillo sí, sí. sí Verde, se ve horrible Parece Hopper de antes. No, bueno. Pues es un grillo pues sí, Pero no se ve No se ve nada amigable Ni nada buena onda ni Pues no, va a ser ni. una historia tétrica oscura Como debió ser Se ve horrible Pinocho, como, como, como, como para Raúl, todas las películas deberían eh, ser. Ojalá ¿Cómo? esa sí Uy. sea R, ojalá. Como no. primera imagen de la película, <risa> ya, no, ya no se me. Tocó. A ver, Raúl, ¿viste el tráiler. Claro que no va a ser R. No, ¿No es para niños. No, no, es broma, Claro que sí, no no ya sé que no. Pero va a ser terror para niños. Sí, sí, sí. Okay. Oigan, ¿no hubo un rumor triste. esta semana que me dio mucha risa, pero creo que a Raúl le emocionó mucho. Eh, sobre que Henry Cavill y Ben Affleck se, se estarían uniendo al, al universo cinematográfico de Marvel Qué tontería, por Dios, claro que no Sí, no, ahí está Marvel diciendo, según ellos, a ver quién manda Y según según esto, pues van a contratar a las ex estrellas de DC Bueno, claro Henry que no, Cavill a Marvel, no a Marvel le puede A Marvel se le resbala lo que pase con DC y le vale, o sea No, te digo DC que no, Calcon Te digo, anunciaron, ¿qué pasó? Anunciaron el multiverso con The Flash ¿Qué hacen? Hacen su multiverso araña. anunciaron el pendiente. multiverso ¿Cuándo anunciaron, de ¿Cuándo anunciaron The Flash? Lo anunciaron mucho antes. ¿Mucho antes que qué? ¿Cuándo? ¿En qué año? Lo anunciaron en el, fan, en el fandom del 2020. Pues ahí, ahí está. En Spider-Man Far From Estamos Home anunciaron, viendo... el, multi... ah, anunciaron no. el multiverso en el momento en el que salió J.K. Simmons haciendo a J. Jonah Jameson. No, pero ahí ahí anunciaron claro, el multiverso. Ya estaba las, bueno, planes. que te diré que, que no. el de Henry Cavill sí lo dudo mucho, pero... Ben Affleck, este, nuestro buen Fatman, que ya, que ya se salió de ese compromiso ese es de seguir Gibson. interpretándolo. Digo, a pesar de que este, este rumor no sea verdadero, pero en, en un futuro, pues, todo puede pasar. Y Ben Affleck, pues, ya está libre de su compromiso con, con DC, entonces... Pues, no, de yo le digo que ah, ellos no se prestarían, yo lo que digo es que Marvel no lo haría porque parecería como que Marvel está muy preocupado por DC y por hacerle competencia, yo creo que Marvel está en su rollo y haciéndolo muy bien, y realmente quien está como queriéndole competir todo el tiempo Para es nada. Warner Brothers con sus producciones de DC. Nomás con su multiverso, eso sí, porque vieron que Marvel estaba teniendo su universo y dijeron, ah, pues nosotros ya, igual. Ra, ni, ni siquiera lo intento, esto es peor, la neta. ¿De qué están hablando? Creo que no. Pero aquí no, le copió primero acá, el multiverso. O sea, a ver, ¿eh? o sea, en, el, en, este, en este caso específico, yo creo que Marvel por algo se ha caracterizado durante 27 películas y es por hacer muy buenos castings. Entonces, si lo llegase a hacer, creo que estaría 100% justificado por un buen casting. O sea, yo confío en eso. Claro, si Henry Cavill fuera el, el, el mejor actor para hacer un papel que Marvel quiere castear, va, pero no lo harían así como nada más de, ay, pues vamos a, tra a tratar a ellos nada más para darles una... Que fuera sí, no. quien el Superman de, de Marvel. Eso. Por eso, que fuera Hyperion, ahí estaría muy padre, estaría muy bueno. No niño. se parece. El Superman de Marvel ya no, salió de los Eternals lo y cambian. fue una farsa. Pero si no se parece, ¿para qué quieres castear a alguien que no se parece? Ay, Hyperion, claro que uh. se parece. Tiene no. el cabello negro, claro que sí. Hyperion, Hyperion no tiene el cabello negro, tiene el cabello castaño. Y Mario, ah, bueno, yo, yo así, los carajos es Imperium. Ahorita, ahorita. Imperium, les Hyperion. <ríe> Hyperion. Hyperion. Hyperion, no, Hyperion. No, pero yo lo digo en inglés. Hyperion. Hyperion, pero sí, en español es Ahorita les enseño a Hyperion. Y dile, dile, dile, dile. No, pero no te estaba corrigiendo a ti, Raúl. Es que Alex ah, dijo, ¿Quién es, ¿quién es Imperio o Es que no sabía qué estaban diciendo. Perión, Hipirio, Natasa de, de Dupeirón, no sé. Qué. <risa> bueno. No entendía de qué hablaban. Pero sí, yo digo que sí. Eso sería buen guiño. Eh, por ejemplo, Ben Affleck que hubiera sido Moon Knight, ¿no? Mejor. Bueno, pero por ejemplo, ahí, ahí, o sea, ahí tienes un punto. ¡Ah! ¿Cómo quema? En que sería buen guiño. el sea, bueno, el dice: es cierto, Ben Affleck ya es parte del universo de Marvel, tiene A Hyperion o no, Hyperion es el, sí, sí, sí. el Superman de Marvel, o sea, literalmente es un, una copia de Superman en Marvel. Exacto, ¿Y pero ya no es el que ya villano vimos villano en los Eternals. No, ese es no, carísimo. Ese es de el los Icarus. Eternos. Pero, Pero en la misma película, dicen, es la copia de Superman. Hyperion es, es literalmente la copia de Superman, o sea, tiene la misma barbilla, el mismo cuerpo, los calzones por fuera, la capa, el rayo láser en los ojos, o sea, Hyperion en Marvel es una copia de Superman, entonces sería un buen guiño, o sea, que lo, que lo castearan a Henry Cavill y fuera como de... oh Sí, es una copia de Superman. Y fuera, y fuera un, como guiño. un Y fuera como un mandarín, ¿no? Que fuera un personaje ahí todo chafa que, no, que, no, que realmente no tiene ninguna relevancia. <risa> Pero sería un guiño, o sea, ahí tendría un poco de, de razón de ser, ¿sabes? Sí, no, no. No escuché sí, sí. tu insulto, Alex. <risa> Uy, ya malo, soy. No, la estaba buscando, a Hyperion. Ya. Oigan, pues... Eh... Estaría bueno que nos comenten que, eh, qué películas del espacio les gustan antes de que pasemos con una recomendación eh, de Mario. Coméntenos, síganos en nuestras redes sociales y síganos este también para escuchar más recomendaciones de, de, de cine, de películas que estamos viendo que nos gustan. No se olviden de suscribirse al podcast para estarlo escuchando cada semana. Eh, y cuéntanos, Mario, ¿cuál es tu recomendación? Ah, no, espérate, te voy a dar un regalo, Mario. Perdón, esa no era. Ah, por, si les, por si les quedaba duda de que soy el peor poniendo los efectos de sonido en este programa. Tenías un trabajo. Un trabajo que tenía el día de hoy. Caramba. Recomi Recomiéndanos algo, Mario, para ya, para ya irnos, porque tengo mucha vergüenza en este momento. <risa> no, rapidísimo, este, una película que está sonando mucho ahorita de stop motion, que está en Netflix, este, The House se llama, una historia muy interesante que está contada en tres, son tres historias diferentes, pues, este, una dirigida por un difer diferente director, este, y muy interesante en el sentido de la temporalidad que tiene, ¿no? La primera historia se desarrolla como en una época del pasado, el momento presente en la segunda historia, que es un retrato como muy crudo, ¿no? De, de, de, del presente, ¿no? De, lo, de, de nosotros, este. Y el tema de la película, ¿no? Que gira en torno a, a la propiedad, ¿no? Al, al, al, al tener una casa, este... Pero una película rarísima, oscura por momentos, este... Eh, y un, una tercera historia que tiene un tono con un poquito como más esperanzador, este... Pero vale mucho la pena que la vean, este... En el sentido de que explora mucho, ¿no? Como diferentes situaciones, este... Crudas por momentos, este... Pero también incluso de humor negro, diría yo. Sí. Eh, The House se llama, eh, la pueden encontrar en Netflix, este, muy muy sonada ahorita y vale mucho la pena Vale, pues ahí, ahí la tienen, eh, véanlas, coméntenos qué, qué les pareció, y nos escuchamos la próxima, a ver si logro poner bien la, la, la música de salida del, del programa. A ver